Hola, yo soy Iván y les doy la bienvenida de nuevo a Prof. Iván MX, un espacio dedicado a la educación y la tecnología. Esta semana, en la sección verde de experiencias, hablaremos de uno de mis temas favoritos. Hablaremos de mí. Cuando empecé a planear las ideas para este canal, que tiene casi dos años de planeación, todo empezó a fluir. Pedí recomendaciones a profesores que conozco sobre el tipo de contenido que querían ver y todo empezó a ir bastante bien hasta que en un momento yo mismo me dije, a ver, Iván, ¿cómo vas a querer que la gente entienda el porqué de este canal si no te conocen? Así que el día de hoy les hablaré de cómo llegué hasta este punto y por qué decidí crear este canal. Mi nombre es Iván Eduardo González, soy licenciado en Relaciones Internacionales y máster en Gestión Pública Aplicada. Soy egresado del Tecnológico de Monterrey. Nací en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en una familia de un médico y una secretaria médico bilingüe. Sí, ya sé qué están pensando. Iván, ¿por qué no estudiaste medicina si tus papás a eso se dedican? Siendo completamente honesto, no es lo mío. Para ser médico o trabajar en el área de la salud, se necesita vocación, compromiso y sacrificio. Podré pararme el cuello en las últimas dos, pero en vocación de plano no la tuve. He tenido la dicha de ser profesor desde el año 2013, año en que, por azares del destino, llegué a dar clases de inglés para niños, adolescentes y adultos. Un año después, una oportunidad se presentó para dar clases en preparatoria, en el área de Humanidades. Desde entonces, he impartido las clases del área de Ciencias Sociales y Humanidades, tales como Política Internacional, Historia Universal, Historia de México, Estructura Socioeconómica de México, Administración, economía, todas en inglés y español, así como public speaking e inglés. A lo largo de estos siete años he participado en congresos y conferencias enfocadas en la educación. Fui coordinador general de Texmoon, modelo de Naciones Unidas. He sido panelista en foros dedicados a la educación y el plan de vida y carrera, entre otras actividades que me han dado la oportunidad de entrar poco a poco más en el ámbito educativo. Cuando comencé a ser profesor, uno de los objetivos que me fijé fue el no ser como cualquier otro profesor. Y hasta la fecha lo sigo diciendo. Que mis clases se dan desde la perspectiva de un ex alumno. Como a mí me hubiera gustado que me dieran esa clase. Porque he de confesar, si como profesor soy exigente, como alumno era peor. Por lo que no puedo faltar esa exigencia que tenía hacia mis profesores. Por ello, comencé a buscar distintas formas de lograr que un estudiante se interese en mi clase, sin dejar de lado la estructura, exigencia y calidad académica. Tanto fue mi esfuerzo por lograr esto, que fui premiado como profesor inspirador 2018, uno de los profesores del año. Hasta la fecha, uno de los mejores momentos de mi vida. Ver el esfuerzo, no solo mío, sino de mis alumnos durante las clases y proyectos que realizamos juntos, estaba siendo reconocido por una de las mejores instituciones del país. A raíz de ese suceso, me propuse a ir más allá, no quedarme con lo que ya sabía y quedarme en mi zona de confort. Y de ahí nació Profe Iván MX, un proyecto que busca poner al alcance de cualquier persona la información sobre los avances tecnológicos dentro del área educativa. Esto para poder llevar a la educación mexicana al siguiente nivel. No conformarnos con lo que existe, sino generar clases y experiencias de calidad para nuestros estudiantes. Esto es un poco sobre mí y por qué existe Prof. Iván MX. Espero que con el paso del tiempo más personas se suman y creamos una comunidad que nos permita aprender los unos de los otros. Y para ser parte de esa comunidad, Suscríbete a este canal y activa las notificaciones en la campana. Regálanos un like y comparte este video. Si tienes alguna idea o sugerencia, déjala en los comentarios. Muchas gracias por ser parte de la comunidad Profe Iván MX. Pórtense bien y cuídense mucho. Nos vemos pronto.